Hola, soy Jordi Alamán y como cada semana vamos a repasar la actividad que se hace en Les Corts por parte del Grupo Parlamentario Podem. Como sabéis, esta semana lo más importante que ha habido es el debate de política general, donde pudimos ver en su primer día cómo Chimo putz presentaba el plan que tiene para este curso eh, a nivel de las medidas y proyectos que quiere hacer el consell como también pudimos ver. La respuesta del Partido Popular criticando y calificando de caótica su gestión en esta primera jornada. Nosotros, el Grupo Parlamentario Podem, no entró en este debate de barro y pues, prefirió esperar ya en el segundo día de las votaciones de las propuestas de resolución, donde afortunadamente pues fueron todas aprobadas, salvo una. Cabe destacar que la posición que tuvo ya eh, nuestro síndic y secretario general, Antonio Stein, defendiendo una tasa, la aplicación de una tasa turística, fue importante porque fue una de las medidas que, dicha y hecha, entonces an anoche pudimos ver cómo las votaciones por fin sí que salió ad saldrá adelante. Desde Podemos seguiremos trabajando para que las propuestas de resolución se hagan efectivas y sean realidad así como también ponernos vigilantes ante las medidas que hay en el Acuerdo del Botánico e instar al Consejo para que se implementen y no sean meros planes.